Hola amigos, espero que la estén pasando muy, pero muy, pero muy bien. Yo soy Emanuel González y eh, tenemos que hablar de algo muy importante que, eh, que acaba de ocurrir, que me acaban de pasar eh, esta información. Pero eh, vamos a ver la noticia directamente. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Básicamente, este señor del que estábamos hablando anteriormente en, en mi video anterior eh, Se llama Juan Carlos Reynoso ¿Qué es lo que acaba de ocurrir con Juan Carlos Reynoso? Eh, básicamente, en el Aeropuerto Internacional de México Acaban de reportar que este señor está pagando por publicidad en las pantallas que aparecen en el aeropuerto Véanlo acá Aquí podemos ver, eh, obviamente sale el número de teléfono de él porque esta publicidad no es pagada por Omega Pro. Esta es una publicidad pagada directamente por este señor y eh, en este hilo de tweet varias personas se quejaron, se básicamente pusieron su molestia, eh, indicando que esto no debería de suceder en el Aeropuerto Internacional de México porque lo califican como una estafa piramidal. Eh, vamos a ver, el, el tuit original es de José Rodríguez, esto lo publicó el 26 de marzo, y eh, dice, estafa piramidal anunciada en, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por eh, Omega Pro Alcanza tu libertad financiera entre comillas y un logo de Bitcoin con el mente de tiburón Juan Carlos Reynoso y eh, seguido de su número de teléfono. ¿Quién es Juan Carlos Reynoso? Si ustedes no conocen a esta persona eh, hice mi video anterior de hecho es hablando directamente sobre eh, todas las incongruencias que él dice y todos los puntos en los que se contradice al hablar de eh, la compañía Omega Pro e incluso hablando de cosas que no conoce como el metaverso y hace poco, curiosamente me puse a ver el, el video completo porque en lo que yo estaba reaccionando al video original no lo vi completo porque la verdad este señor eh, tiene un tono de voz, tiene una manera de dar las cosas que es bastante aburrido y no lo hice completo, pero me puse a verlo completo y quiero que oigan lo que este señor dice aquí. Es regulado. Para entrar al mercado de Forex, cualquier persona no puede entrar, cualquier Oyeron lo que dijo? Bueno, creo que se quedó un poco pegado, no sé por qué, pero vamos vamos de nuevo. Vamos de nuevo para que ustedes escuchen cómo este señor, un experto, se supone en, en lo que es esta plataforma Omega Pro. Vean lo que dice. Para entrar al mercado de Forex, cualquier persona no puede entrar, cualquier institución no puede entrar. Se necesitan de ciertas licencias para tú poder operar en este mercado donde principalmente siempre han operado los bancos. ¿Oyeron? Eso fue algo que no salió en el video anterior, porque eh, no, no, no hice el video completo, es un video de 42 minutos, solamente hice una parte, en donde en, este misma, en esta misma transmisión de Zoom, él le miente directamente a la gente. ¿Por qué le miente? Ve, vean esta información, vamos a escucharlo de nuevo. De ciertas licencias, para tu, tu institución no puede entrar, se necesita... Cualquier Oye, persona no puede entrar. Cualquier para entrar a Forex, no puede entrar. cualquier sí. persona no puede entrar. Cualquier institución no puede entrar. Señor Juan Carlos Reynoso, en este momento estoy haciendo una operación en Forex. Una persona normal, una persona sin licencia. Estoy haciendo una operación en oro, trabajando en el me mercado de... Eh, Forex. Yo estoy con MetaTrader 4 y estoy realizando operaciones en Forex. Entonces, ¿cómo es que usted nos dice a nosotros que no se puede cualquier persona realizar operaciones en Forex cuando en este momento yo estoy trabajando en Forex? Estoy haciendo operaciones. Entonces... Eh, este señor, a mí lo que me queda clarísimo, si ustedes quieren ver toda la información que, en la que él miente, vean el video anterior, se los voy a dejar en la, en la descripción para que ustedes lo vean. ¿Cómo es posible que una persona que eh, fue eh, un, un, encargado de un banco, que está, eh, eh, él, él sabe cómo se manejan las, las divisas, pero de la manera tradicional... Ahora viene a jugar de, exper de experto, de que sabe mucho, cuando ni siquiera sabe lo que es el metaverso, cuando ni siquiera sabe cómo funciona Forex. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Por qué Omega Pro, si trabaja en Forex, por qué utilizan como moneda el Bitcoin, cuando en Forex no hay manera de ustedes hacer operaciones en Bitcoin, es únicamente en monedas fiat, o en oro, en crudo, en, o sea, no hay manera de que usted trabaje en Bitcoin, porque Omega Pro, los ingresos, la gente paga en Bitcoin, eso es algo que a mí me deja pensando mucho, ¿Por qué? ¿Será que de Bitcoin lo transforman a dólares y una vez que lo trabajan en dólares en Forex lo vuelven a pasar a Bitcoin para pagarle a usted? ¿Por qué hacen ese paso? ¿O realmente será que todo esto de que trabajan en Forex, el hecho de no tener una licencia para trabajar en Forex, el hecho de que pidan Bitcoin en vez de dólares para trabajar en Forex, ¿será que realmente no trabajan en Forex? ¿Será que únicamente las ganancias provienen de, de, de la gente que ingresa a, estos, a estas plataformas y que últimamente no ha entrado la cantidad de gente suficiente y por eso este señor tiene que pagar publicidad para él poder dejar su número de teléfono y que la gente ingrese a la plataforma debajo de él para él ganarse esa comisión. ¿Será por eso o será que ellos pagan el gas? Si ustedes eh, han trabajado en, en haciendo trading, saben que eh, para transformar una moneda fiat a Bitcoin se ocupa pagar un gas, eh, un costo adicional que requiere eh, el procesamiento de minería para... o sea, te cobran un adicional en palabras fáciles. Eh, ¿Será que, que Omega Pro paga todos esos impuestos, por así decirlo? para pasar de Bitcoin a dólares, pagan ese impuesto, trabajarlo en, en Forex y volver a hacer ese proceso viceversa. Es un poco extraño, a mí me parece bastante extraño. Pero vamos a ver qué es lo que dice la, esta noticia eh, sobre, sobre, el, sobre esta publicidad. De hecho, me pasaron información de que actualmente ya no está esta publicidad. Eh, en el Aeropuerto Internacional de México porque mucha gente se quejó de que esta, este tipo de estafas, como lo califican ellos y como lo calificaría yo realmente, eh, no deberían de estar publicitados ahí. ¿Por qué digo que es una estafa? Usted me va, usted me va a decir a mí, eh, Emanuel, es que eso no es una estafa porque a mí me están pagando. ¿Cómo va a ser una estafa si a mí me están pagando? Señoras y señores, estudien, investiguen, así como ustedes mandan a todo el mundo a investigar creyendo de que ustedes saben muy bien cómo funciona todo esto, investiguen qué es una estafa Ponzi. La estafa Ponzi le están pagando a usted con el dinero de otra gente que está ingresando. Y para que la estafa se mantenga en el tiempo, que se que dure mucho tiempo, tiene que estarle pagando a la gente. ¿Qué es lo que pasa cuando usted invirtió 100 dólares y recibe 300? La mayoría de la gente, no estoy diciendo que todos, pero sí, la gran mayoría dice, ok, si metí 100 y ahora tengo 300, metamos estos 300 para luego tener 900. ¿Me entienden? Una vez que recibo esos 900, ok, metamos estos 900 para luego tener más y volvemos a invertir. esto es lo que ellos promocionan, promocionan que el dinero nunca salga de, de, la, de su plataforma, cuando ya no hay gente que ingrese donde pueden pagarles a la gente que está por debajo de ellos, pues fácil y sencillo todo el dinero que acumularon durante esos 3, 4, 5, 6 años que estuvieron operando es una bolsa que se va acumulando y se lo reparten entre ellos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice eh, esta noticia que estamos viendo sobre eh, la publicidad que apareció en el Aeropuerto Internacional de México. Dice, Lorena Ortiz explica que Omega Pro utiliza licencias, creo que ustedes no están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Lorena Ortiz explica que Omega Pro utiliza licencias de trading que se venden a los usuarios en paquetes que pueden ir desde 100 hasta 1500 dólares con retornos de inversión del 200% en 16 meses. Además de que la promesa de ganancia después de un año y medio de haber invertido no es la misma, la plataforma también utiliza un sistema para aumentar ganancias, entre comillas, invit invitando a otras personas a invertir. Que es el método principal o es eh, en lo que ellos están enfocados. Aunque te lo quieran vender, como que no es necesario que usted meta más gente. Ellos te borbandean de información para que eh, en los grupos de WhatsApp, eh, en los videos de YouTube, te borbandean en las plataformas de eh, las reuniones de Zoom para que usted eh, lavales el cerebro a la gente que no quiera lo que en algún momento lo termine haciendo. Al igual que lo haría cualquier otra estafa piramidal manejando una jerarquía de niveles para que quienes logren captar a la mayor cantidad de nuevos usuarios, también cuenta con... Inconsistencias en sus direcciones físicas ya que no proporciona información sobre las regulaciones con las que cuenta para operar y utiliza nombres de figuras públicas conocidas para respaldar el negocio entre comillas y también utilizan este, portadas de la revista Forex donde ellos mismos pagan. Eh, esos artículos donde en el mismo artículo de Forex dicen que ningún periodista estuvo relacionado con ese artículo, quiere decir que ellos mismos pagan esa publicidad, son, ellos mismos son los que hacen pagan dinero para poder tener un prestigio que no existe. Un análisis a detalle del sitio de acuerdo con Criptomonedas24 luego de un análisis de la plataforma encontraron varias inconsistencias en su forma de trabajo, pues no cuenta con licencias de operación ni se encuentra inscrito en la base de datos de brokers autorizados en el caso de México frente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la Bolsa Mexicana de Valores por lo que no está regulado por ningún organismo oficial según el sitio incluso los videos de tutoriales tienen información falsa pues prometen que tras hacer el depósito inicial lo único que se debe hacer es esperar a que el sistema genere los rendimientos el en el mismo caso Abordado por Ortiz, se detalla que efectivamente el retorno de inversión es de 200%, tras estar un año y medio dentro de la plataforma, pero también tiene letras pequeñas, pues el 60% de las supuestas ganancias se va a pagos de afiliados. Un 30% adicional se reinvierte en la plataforma para que el sistema pueda seguir ganando, entre comillas. Y un 10% se encausa al usuario en tickets de lotería, lo que en teoría deja una ganancia de solamente el 120%. También para recuperar el dinero señalan que es casi imposible recuperarlo, pues el broker se encuentra en paraísos fiscales, donde las autoridades no tienen jurisdicción. Y se dependerá de solicitudes a ciertos bancos para que puedan regresar el dinero. Pero esto ya es a consideración de cada institución financiera. Sin embargo, yo les voy a decir algo. Eh, si a ustedes les pagan en su billetera, pongamos Binance. y Ellos trabajan en Bitcoin. Justamente por eso, porque no está regulado. En el momento que ellos se quieran ir, no hay ningún responsable de que te vayan a, re, a, a devolver tu dinero. Pero bueno, ya he repetido esto mil veces. La historia se repite una y otra vez. Omega Pro no es la primera. Si ustedes se ponen a analizar, han pasado miles, millones. Bueno, millones creo que todavía no, pero sí miles de empresas que aseguran tener ganancias grandísimas que todas repiten exactamente lo mismo, yo no sé si ustedes se recuerdan de For one BTC de ganancias deportivas de Pietra Verde existen muchas que han pasado por lo mismo eh, te dicen te prometen el cielo te prometen todo y al final ¿qué es lo que sucede? se van con el dinero de, todo. de un día para otro entras a tu back office y pues estamos en cero o simplemente ni siquiera puedes entrar a tu back office. Pero bueno, eh, eso es todo lo que les tenía que decir muchachos. Y eh, recuerden suscribirse a este canal si quieren seguir eh, recibiendo noticias sobre Omega Pro. Eh, toda la información que vaya saliendo la vamos a ir subiendo y nos vemos en un próximo video. Chao.